Bienvenidos a esta nueva producción de Casa Editorial El Tiempo Hoy nos encontramos con el Ministro de la Defensa, Diego Molano Aponte Señor Ministro, muy buenos días Alicia, buenos días, un saludo especial para ti y por supuesto para toda la audiencia del tiempo en vivo De antemano le agradecemos por estos minutos que nos ha concedido, sabemos que su agenda es muy apretada Retomemos el capítulo del viernes cuando se registró un ataque contra el helicóptero en que se desplazaba el presidente Iván Duque, su comitiva, usted, un integrante de esa comitiva, en momentos en que iban a aterrizar en el aeropuerto de Cúcuta, el norte de Santander. Ministro, ¿qué pasó y cómo vivió usted, Diego Molano, ese momento? Alicia, nosotros tomamos el helicóptero eh, con todas las medidas pues, de seguridad y protección que da Casa Militar íbamos en el vuelo más o menos unos 22, 23 minutos de vuelo, yo personalmente sentí, fue como un ruidito como unas, un ruido que, que golpeaba las hélices, las hélices eh, y luego volví a sentirlo a los 30 segundos pero no hubo ningún eh, tipo de, de miedo afectación porque el, el, el helicóptero siguió operando normalmente, aterrizamos después eh, como al minuto y medio ya fue cuando aterrizamos eh, que quedó en evidencia y que nos informaron que habíamos sido impactados por la ráfaga. E, inmediatamente lo que hicimos fue desplegar los protocolos y los mecanismos de seguridad y por supuesto eh, con el liderazgo del presidente iniciamos las tareas de convocar al Consejo de Seguridad y eh, hablamos de inmediato con la Fiscalía General pero no sentimos ninguna zozobra durante el vuelo. Gracias o sea, ¿se a no bien y gracias a, a, a la pericia pues, del de, helicóptero del eh, piloto de la Fuerza Aérea, todo pero normal y pudo llevarnos a tierra, eh, pues manteniendo la integridad del presidente y la de todo el equipo de gobierno que viajábamos con él. Es decir, ministro, que ustedes no se dieron cuenta en ese momento que los habían atacado. Así es. Bueno, perfecto. ¿Venían de qué zona de norte de Santander y qué estaban haciendo ese día? Ese día estaba programado un evento en Sardinata sobre paz con legalidad, era un evento allí en el Catatumbo, donde se rendían cuentas sobre las acciones de seguridad, de inversión social, eh, de infraestructura, y de cómo, en el caso nuestro, acompañábamos con nuestra fuerza pública con seguridad y con actuaciones, por ejemplo, de los ingenieros militares para construir una vía como la de La Gabarra, eh, Tibú y La Mata, y, y eso era lo que estábamos haciendo, una rendición de cuentas con los alcaldes y con los miembros de la comunidad de esa zona del Catatumbo. Ministro, precisamente esta región es la que concentra la mayor cantidad de cultivos de matas de coca, ¿cierto? Es una de las más complejas, ¿por qué no nos cuenta rápidamente cuál es la panorámica de la situación de orden público en Norte de Santander? Norte de Santander es uno de los departamentos más afectados por el narcotráfico y la presencia de grupos armados ilegales. De hecho, de acuerdo con el último informe de Naciones Unidas de sobre hectáreas de cultivos ilícitos debe tener alrededor de unas 36 mil hectáreas, es el, el, el primer departamento con concentración de cultivos ilícitos y allí lo que vemos es una fuerte presencia de varios de los grupos criminales, tiene presencia el ELN, tiene presencia de disidencias de las FARC, del Clan del Golfo y de este grupo de los pelusos que buscan y se disputan las rentas criminales. Eso ha tenido graves afectaciones a la seguridad, porque es ese número de hectáreas ilícitas, los laboratorios y el negocio de narcotráfico que afecta la vida de líderes sociales que han en la zona generado homicidios colectivos y que muchos de ellos, en particular el NDC y de la PAC, tienen presencia al otro lado de la frontera en Venezuela. Correcto. Ministro, y con base en esta información y el desarrollo de las investigaciones... ¿A qué grupos o a quién at iría atribuida este atentado contra el presidente Duque y su comitiva? Después de que el viernes se emitió el anuncio de recompensa de 3 mil millones de pesos por información, eh, lo que ha venido desarrollando la policía es diferentes procesos en los cuales se ha recopilado información que señalan de una potencial alianza criminal entre el LN Frente Urbano y uh -huh. las disidencias de la FARC or 33, a cometer este atentado terrorista y criminal y cobarde contra el presidente de la república y detrás por supuesto contra la institucionalidad y contra la democracia ¿Y qué línea investigativa tienen ustedes para hacer esta aseveración? Porque es bastante complejo LN y disidencias unidas para el mal Esta es la información recopilada y por supuesto Alicia tú entenderás que es la policía judicial y en este caso la fiscalía la que coordina y avanza en las hipótesis de la línea de investigación, esta es la información que ha sido recuperada hasta el momento y será materia de investigación la que determina tiempo, modo y lugar y responsables y eso lo hace directamente la Fiscalía General de la Nación. Me surge una inquietud, habla usted del Frente Urbano del ELN y hasta donde yo me acuerdo, es a ese frente a en una primera hipótesis también se le atribuiría el atentado con carro bomba a la sede de la Brigada 30 hace unos días también ahí en Cúcuta. ¿Estos dos hechos podrían tener una relación, el carro bomba y el atentado contra el presidente? Pues hasta el momento son dos investigaciones que viene desarrollando la Fiscalía independientemente. Las informaciones suministradas llevan a, ese, esa, a esa información de esa alianza entre el ELN y las disidencias de la FARC. Aquí lo, lo que es grave y lo que es complejo, Alicia, y lo que uno puede evidenciar es que esta espiral de violencia inclusive desde el 28 de abril en adelante, cuando el vandalismo y las afectaciones, eh, tanto alcaldías como gobernaciones como disidencias de las FARC, eh, pues tienen una misma línea y es generar desestabilización institucional y afectación a la democracia. Y son sí. estas organizaciones las que están detrás. Bueno, ministro, partamos de la base, obviamente, que estos son criminales, que son terroristas y que su forma es generar miedo y caos. Pero nos han surgido varias inquietudes desde el día del ataque. ¿Hubo fallas en la seguridad del presidente? ¿Hubo fallas en la avanzada de casa militar, la que se encarga de la seguridad del jefe de Estado? ¿Tal vez no ocurrieron bien el perímetro teniendo en cuenta que esta pista está al lado de una zona de invasión? ¿Cómo analizan ustedes este aspecto? Se lo resumo en una pregunta. ¿Hubo fallas en la seguridad del presidente? Alicia, desde el mismo viernes se iniciaron las investigaciones y los procedimientos para terminar con los responsables y también eh, en la noche llegamos con un equipo, se dio instrucciones para que las inspecciones generales de ejército, policía y fuerza aérea hicieran una valoración de la aplicación de los protocolos, esas aplicaciones están en curso, lo que es claro es que se desplegaron todos los protocolos establecidos para la protección del presidente, tanto en Sardinata como en Cúcuta. ¿Qué falló? ¿Qué temas deberían ser considerados adicionales? Eh, pues es materia en este momento de ese proceso de investigación por parte de las inspecciones generales, lo que está claro es que las medidas necesarias eh, que tengan que darse para garantizar la seguridad del presidente, pues se han venido tomando y por supuesto, es claro que cuando hay un ataque terrorista, tú mismo lo... Señalaste, pues en ese caso lo que buscan es generar miedo, caos y zozobra en un momento determinado, entonces pues lo que en este momento se dio es que eh, por supuesto pues se afectó la integridad, pero gracias a la pericia y a la misma disposición de protección inclusive incluyendo pues las capacidades y la fortaleza del helicóptero del de presidente, pues no tuvimos una afectación a la integridad de la vida del mismo presidente de la República y de su comentario. Ministro, pero internamente podrían estar ustedes investigando eso también, ¿no? ¿Es válido? Claro, y lo estamos haciendo desde el mismo viernes, como señalé, se abrieron las investigaciones necesarias por parte de las inspectores y las inspecciones de eh, Fuerza Aérea, Policía y Ejército Nacional. Ministro, me quedó otra duda. ¿Podría o no podría haber relación directa entre el carro bomba y el atentado contra el presidente, ya que estamos hablando de las milicias del Frente Urbano del LN? Estos son dos procesos investigativos que en este momento okay. son paralelos, ya okay. determinará la policía y la, y la fiscalía si hay algún tipo de relación en ello o no. Ok, gracias señor ministro. Ahora hablemos por favor del armamento que encontraron en inmediaciones del aeropuerto con el que se presume o se puede asegurar que se perpetró el ataque contra el presidente y su comitiva. Por favor, coméntenos qué han dicho los investigadores, tenemos entendido que el FAL es de uso de las fuerzas militares de, de Venezuela, ¿Qué ha pasado allí, señor ministro? Lo que informó ayer el director general de la Policía, el general Vargas, es que estos dos fusiles que fueron encontrados en un rastrojo que hay un poco más adelante del barrio La Conquista, allí cerca del al aeropuerto Camilo Baza, eh, son dos fusiles. Uno de ellos tiene la marca de fuerzas militares venezolanas y será materia de investigación para determinar sí. ese hecho. Lo segundo es que las vainillas... Eh, encontradas alrededor de los fusiles, evidencia eh, que sí fueron disparados, y algunas de esas vainillas tienen origen iraní o ruso. Muy bien. Y también quisiera preguntarle, señor ministro, eh, ya conocemos dos retratos hablados, usted nos hablaba de una recompensa de 3 mil millones por información que permita identificar a los actores materiales e intelectuales. ¿Cómo les ha ido con ese el ofrecimiento de la recompensa y de dónde nacen estos dos retratos hablados? De, desde el mismo viernes se dispusieron de varios equipos eh, de policía judicial que llegaron a la zona, el mismo director de inteligencia, el general Mujica y el general Murillo eh, de la DEPOL están liderando esas investigaciones en absoluta coordinación con la fiscalía y a partir de las entrevistas y la revisión de cámaras es que se llegaron a estos retratos hablados que fueron presentados a la opinión pública el día de ayer y seguimos con, con toda la contundencia y sin tregua por parte de nuestra fuerza pública, nuestra inteligencia, en colaboración y coordinación con la Fiscalía General de la Nación para encontrar los responsables, eh, autores materiales e intelectuales y llevarlos a la justicia, porque ese ataque cobarde eh, en contra el presidente, por supuesto, es muy grave porque buscó afectar la estabilidad y la democracia en Colombia. Claro, hubiera sido terrible donde algo le hubiera pasado al presidente, ya sé también, señor ministro, usted representa la institución y las leyes de nuestro país. Bueno, ¿qué más nos puede adelantar sobre la investigación? Lo que se pueda, porque entendemos que la está desarrollando la policía, la fiscalía y que hay elementos de reserva, pero ¿qué más podríamos esperar de lo que se está haciendo en Cúcuta? ¿Quiénes están allá? ¿Cuántos investigadores hay? ¿Qué nos puede comentar al respecto, señor ministro? Lo, lo, hay un equipo de... de, de... De 43 personas que llegaron allí directamente a Cúcuta, liderados directamente por, como lo he señalado, el director de la DIPOL y el de inteligencia de policía. Lo que está claro es que con toda contundencia vamos a actuar para poder llevarlos a la justicia. Lo importante es la reflexión de qué está pasando y qué está detrás de esta de este espiral de violencia que busca uh -huh. generar desestabilización institucional y la democracia este atentado contra el presidente no está desarticulado es independiente de lo que ha venido pasando a lo largo de los últimos dos meses porque los ataques a gobernaciones a alcaldías, a la diana, a los palacios de justicia lo que han buscado generar desestabilización institucional que llegan a su punto culmen con este ataque contra el presidente y son estas organizaciones como el ELN en la cual por ejemplo el mismo gobierno del presidente Duque ha capturado con fines de extradición a cuatro de sus cabecillas los golpes que se han dado en el Catatumbo con más de nueve toneladas en los últimos meses incautadas, destrucción de laboratorios, eh, captura de sus cabecillas, más de 53 miembros de esa estructura eh, en total entre los del ELN y las disidencias de la FAC, evidencia que aquí hay una lucha frontal contra ellos por parte de nuestra fuerza pública eh, y esto ha sido gracias al liderazgo, la directriz del presidente de desmantelar esas organizaciones, y al compromiso que tenemos por, a, por hacerlo, y evidencia la peligrosidad de, y las características terroristas que tienen estas organizaciones que buscan generar precisamente desestabilizar, y esto puede ser una retaliación a esos esfuerzos para desmantelarlos. Y aprovechando esa frontera tan porosa que hay con Venezuela, ¿cómo analizas el tema con el LN? Ya hemos tocado ese aspecto. ¿Qué está pasando ahí? Lo que está claro es que estas dos organizaciones tienen presencia en Venezuela. Y uh -huh. que aquí en Venezuela hay una relación eh, con el narcotráfico, la protección de pistas por las cuales sale el narcotráfico hacia Estados Unidos, hacia el Caribe y hacia Centroamérica. Y hemos evidenciado recientemente, precisamente, esas alianzas criminales eh, que inclusive vinculan a las fuerzas bolivarianas. Sí, es una zona bastante compleja, ministro. Y también hablemos un poco de lo que ha sucedido este fin de semana por ejemplo, con los policías asesinados en Pailita César, es una situación de orden público compleja, la masacre que se registró en Caquetá, todo esto es un hilo de violencia ligado a qué o por qué? Esta espiral de violencia que hemos vivido los últimos dos meses con algunas reflexiones, Alicia, que yo te hago acá, ah. qué extraño que en dos meses de manifestaciones y bloqueos no han habido homicidios colectivos, terminan los bloqueos, uh -huh. se cambian los bloqueos allí en Huila, en Meta, y aparecen los homicidios colectivos. ¿Qué significa? ¿Quién está detrás de eso? En el caso del homicidio colectivo en Meta, allí entre la Macarena y San Vicente del Caguán, se realizó Consejo de Seguridad y se encontró en las hipótesis iniciales, que son materia de investigación nuevamente entre la Policía Judicial y la Fiscalía, que hay una relación directa con una nueva estructura de disidencias de la FARC que llega ya a la zona. Tú sabes que allí en esta zona hay una disputa entre la narcotalia, las disidencias de la parte Iván Mordisco y Gentil Duarte, eh, y podría estar relacionado con estos hechos de control territorial y del negocio de narcotráfico en esta zona, este homicidio que afectó la vida de cinco campesinos, con los cuales también, por supuesto, con sus familias nos solidarizamos, porque esta violencia no se puede permitir, y por eso actúa y viene actuando nuestra fuerza pública allí. Lo segundo tiene que ver con los hechos de los Tres policías en Pailitas, un policía también en Pance en este fin de semana. Y esto tiene que ver nuevamente con organizaciones criminales eh, y que buscan intimar y afectar la vida y la integridad de nuestros policías. Allí en el caso de Pailitas en Cesar eh, y en Pance con disidencias de la FARC. Y detrás de todo, el narcotráfico y estas organizaciones narcocriminales que buscan alimentarse de esa violencia. Sin embargo, yo sí destacaría un hecho, sobre todo lo relacionado con Pailitas, es que en Colombia en los últimos dos meses se ha buscado estigmatizar y generar odio contra la policía y ese odio muchas veces se refleja en plan pistola como lo hace el plan de golfo en contra de la policía pero también puede ser en odio y estigmatización en contra de la policía y frases como la pronunciada por varios políticos y en este caso el senador Bolívar donde señala como homicidios, genocidas y cerdos a los policías, pueden desencadenar en hechos que afecten una institucionalidad y la integridad de la vida de policías, como lo que sucedió en Pailita César. Okay. Gracias, ministro. Vuelvo al atentado contra el presidente. ¿Se reforzó la seguridad al jefe de Estado? Sí. ¿Va a restringir sus salidas a las zonas? ¿Cómo se va a manejar este aspecto? Lo primero es que los protocolos, por supuesto, de inmediato fueron reforzados, revisados, eh, y actualizados este mismo fin de semana, el presidente seguirá con su agenda normal, no puede haber ter territorios ni regiones vedadas para el presidente de la República ni para el gobierno, por el contrario, nuestra fuerza pública refuerza todas sus actuaciones con el fin, no solo encontrar y lograr llevar a la justicia a los responsables de este bill, crimen porque por supuesto eh, nuestra institucionalidad está por encima de cualquier amenaza y el terrorismo no va a desinstitucionalizar a Colombia ni desestabilizarla y lo que vamos a trabajar es para garantizar una democracia segura donde el presidente siga yendo y actuando en todas las regiones lo mismo que las inversiones sociales y las inversiones de reactivación y esa es la tarea y el compromiso que tenemos de toda nuestra fuerza pública. Señor ministro, sé que le dice a quienes afirman que eso podría ser un autoatentado o una cortina de humo. que okay, es un comentario mezquino, eh, como siempre lo hace el mismo político que referenció ese atentado aquí, el terrorismo y la afectación a la institucionalidad de la democracia deben llamar a la unidad nacional, a la unidad contra aquellos que buscan atentar contra nuestra democracia, atentar contra la libertad, Atentar contra nuestras instituciones. En estos momentos, ante ese tipo de hechos criminales y terroristas, lo que se requiere es unidad nacional, unidad en la actuación de la fuerza pública, unidad con nuestra fuerza pública para encontrar a los responsables, judicializarlos y unidad para lograr avanzar como sociedad y no permitir que nuestra democracia sea desestabilizada. Por el contrario, actuar todos por tener una democracia cada vez más segura, cada vez más sólida. Ministro, con base en lo que usted señala, podemos decir que siempre, y reiterarlo, la problemática de nuestro país gira en torno al narcotráfico y a esa comercialización de la cocaína. Pues a la, a todo lo que significa rentas criminales, es que en esta zona del país, en el norte de eh, el Santander y en el Catatumbo, lo que vemos es rentas criminales, todo el tiempo como fuente fundamental que alimenta la violencia y que busca por parte de estas organizaciones criminales no solo alimentar su negocio, sino también buscar utilizar ese poder destructor para afectar la legitimidad de las instituciones y desestabilizar la democracia. Bueno, yo quiero terminar, eh, señor ministro, hablando sobre el informe de Estados Unidos, la Casa Blanca, con el tema de los cultivos de coca en nuestro país y el que presenta CINCI. Para la Casa Blanca, la cifra está disparada, para sí, hubo una reducción. ¿Cómo analiza usted este tema, por favor? Lo primero, el compromiso del gobierno del presidente Duque, de nuestros soldados y policías y nuestra fuerza pública, es indeclinable con eliminar el narcotráfico como fuente y principal amenaza a la democracia. Uh -huh. Sea cual sean esos resultados. Lo segundo, es claro que los esfuerzos del último año han sido inmensos. 130 mil hectáreas de coca erradicada Más de 5 mil laboratorios destruidos 500 toneladas de coca incautada Y en todas ellas hemos cooperado y colaborado con Estados Unidos Porque hay un compromiso conjunto como países aliados Para combatir este flagelo mundial de las drogas ilícitas En el caso de las mediciones La medición de Naciones Unidas Que es el que más toma el gobierno colombiano En nuestra fuerza pública como seguimiento Porque se da todo el año hasta el 31 de diciembre Refleja los esfuerzos de todo el año, pues evidencia una caída del 7%, pero hemos dicho desde el momento de su presentación de que nos satisface ese resultado, pero que no estamos contentos porque aún quedan 143 mil hectáreas de coca. En el caso del informe de CINCI que genera un eh, informe de crecimiento, pues lo que obliga es a revisar cómo se compatibilizan esas metodologías y esa fue la conclusión de la discusión del presidente Duque, el equipo de gobierno con el embajador y se va a hacer una metodología, una reunión para revisar y compatibilizar esas metodologías pero lo de fondo es que si sí encontramos en los dos informes un incremento en la productividad y es obligado por supuesto a revisar las estrategias de modo que también combatamos no solo la disminución de las hectáreas sino también ese incremento en productividad con nuevas estrategias sobre todo enfocada a destrucción de laboratorios, mayor interdicción y mayor incautación Ministro, pero siempre pese a todos los esfuerzos que hace nuestra fuerza pública contra el tema del narcotráfico, parece que no tuviera fin esto de los cultivos ilícitos y de la producción de cocaína. ¿Han analizado ustedes otra posibilidad a futuro para mejorar esta labor que se hace con tanto esfuerzo sobre terreno? Pues, Alicia, tú que conoces tanto la historia de este sector... En un momento determinado en el año 2008 llegamos a tener solo 48 mil hectáreas de coca. ¿Cómo se logró ese resultado? Con decisión, con determinación, con una fuerza pública y un Estado comprometido con todos sus aliados nacionales e internacionales para disminuir esas hectáreas. Y venía de casi 170 mil hectáreas y se logró llegar a 48 mil. Aquí es, es determinación por parte del gobierno sigue y aquí implica esfuerzos de desarrollo alternativo con sustitución de cultivos como lo está haciendo el presidente Duque y su gobierno para como vimos en Catatumbo, reemplazar la coca por el cacao, como lo vi yo hace tres días en Bichada donde hay esfuerzos donde uno ya casi logra y falta muy poco para que Vichada quede libre de cultivos ilícitos si hay determinación, si hay decisión y si hay compromiso, claro que se logra y hay que mantener y perseverar en ese propósito Muy bien, y la aspersión como la ven en este instante el paro nos distrajo sobre ese tema? ¿Cómo van los estudios y el cumplimiento de lo que exige la Corte Constitucional? Por supuesto que disminuir las hectáreas y combatir toda la cadena del narcotráfico implica tener todas las herramientas disponibles. Uh -huh. Vamos a seguir con el desarrollo alternativo, vamos a seguir con la erradicación manual. Este año ya llevamos casi 36 mil hectáreas erradicadas con la destrucción de laboratorios y por supuesto tener la posibilidad de... Eh, la aspersión por precisión sigue. Hay dos desafortunados hechos que se presentaron eh, en donde unas decisiones judiciales nuevamente alteraron el cronograma hasta que no sean resueltos, pero seguiremos adelante con ese propósito. Ministro, ¿y responsabilidad compartida a los países consumidores? Total, parte de las discusiones que se dieron la semana pasada en la reunión de alto nivel de con Estados Unidos hay una clara afectación por el consumo que ha habido en Estados Unidos y aquí tenemos que hacer un llamado a esa responsabilidad internacional y en esa medida está actuando y el nuevo gobierno del presidente Biden ha planteado también un esfuerzo conjunto en varias acciones, no solo el desarrollo integral a nivel rural, no solo el mantener inversión en esa zona y apoyar la erradicación que se da en Colombia, pero también el manejo del consumo y así quedó establecido por parte de la política que presentaron recientemente en el Congreso de Estados Unidos. Perfecto. Ministro, la última, yo sé que su agenda es full apretada. Lecciones aprendidas con lo que pasó el viernes en Cúcuta, la seguridad del presidente y usted mismo como ministro y su comitiva. Es claro que estamos ante una amenaza que no descansa día a día y también que tenemos una fuerza pública que reacciona, que ha dado protección y que donde tenga que mejorar para garantizar esa protección, seguirá trabajando sin desfallecer y sin tregua. Encontraremos a los responsables, sin tregua vamos a seguir en la defensa del presidente, de la democracia, de las instituciones, eh, porque no vamos a permitir que aquellos que tienen la intención de desestabilizar a Colombia eh, generen afectaciones a nuestra democracia, a nuestras instituciones. Ministro de la Defensa, Diego Melano Aponte, mil gracias por los minutos que le ha concedido hoy a Casa Editorial de Tiempo y espero que nos veamos para mejores noticias y cosas más positivas para nuestro país. Un feliz día y mil gracias. Muchas gracias. En la era de las noticias falsas, infórmate con una fuente veraz. Con solo suscribirte a nuestro canal en YouTube, recibirás actualización de nuevas noticias, cubrimientos en vivo y mucho más contenido. Somos el tiempo en YouTube. Suscríbete ahora.